Más vale tarde que nunca. Tengo el detalle porque ustedes saben que estamos en el campeonato eh, interoceánico. Ah. Exactamente. Es la última este, fecha esta, ¿no? Es la... Eh, creo que mañana viene el campeón defensor, Julián Cháver, y ahí cerramos justamente. Pero eso... Bueno... Eh, me gustaría que venga Cintia cremada Que no? venga, claro ¿Puede venir a productor sí, o no? Puede mucho pedir Todavía bien. no definimos cómo va a resultar el ganador no, o sea. Del público sale, del público Hasta ahora la tendencia marca que eh, va ganando salas, me parece Voy a ser objetivo, segundo vendría yo No, Tercero, segundo no. Me parece a mí Tercero Rodi y cuarta Agustina <ríe> eh, Recreo de la producción es esto ¿Mm? Bien Digo, si gana la producción, alguien va a tener que ir a recibir el premio claro. ¿Mm? Recreo, esto es de la producción, nosotros no tenemos nada que ver, yo no me hago cargo de esto Epa patín, dice cuando es muy difícil, epa patín o sea, Me gusta, <risa> me la internacional. Cuando es muy difícil mantener el equilibrio, esa es la explicación, a ver Claro, no es tan fácil chicos <risa> Chicos, a mí me encanta esto me gusta cuando la gente se está por caer y hace todo el. Pero ahora, ¿qué le pasó ahí? Para mí se está haciendo no. el canchero. Se desvanece. ¿Vos decís, sí, Seba? Viste que viene así como flojo. Porque ahí pasa mirá, como mirá, diciendo. Mira qué está clara que la tengo. Ahora, perder el equilibrio es difícil, eh. Esto es como caerte con las manos en los bolsillos. Claro. No sabes bien cómo reaccionar ante semejante situación. Bueno, para comenzar. qué que arranque flojo, ¿no? No, nah, bueno, ahí, bien, bien. A mí me da risa. Me dice la producción que es de menos a más. ¿Quién participó en el recreo? ¿Fernando Díaz este? ha participado? ¿El director también ha tomado parte de esto no. o no? Eh... Ah, dice esto para mí. Porque perdón, que... perdón. Le sí. quiero avisar a Agustina que la producción es la que se encarga de que tenga todo listo su material. Sí, sí. Que dispara las imágenes en el momento que se las tiene que disparar. Que da aire. Mirá, también, te profefica. pueden poner Mirá, al aire o te pueden sacar... Digo, para no, que no te hagas la pícara. No lo uses, Rodi, porque, después, porque después te pueden. No, yo le estoy avisando nada más. Porque. Se ¿Viste, ¿viste que se hace la pícara y después andan llorando por los pasillos? Ah, y sí si que han pensado uno para cada uno. El primero es para Agustina, es lo que me va diciendo la producción, que era el del patín. No se nota. El segundo, dice esto es para el Tano, que le gustan este tipo de videos. Un mal paso lo ha denominado nuestra producción. Me encanta, uh, chicos. Claro. No, el ¿Qué le cimento? pasó? No, encima, no encima, cemento encima fresco Claro, yo no fui, le faltó decir a la nena, ¿no? puedo ponerle vuelta ¡Ay, el agua, chicos! Vean cómo se va perdiendo todo el agua Con lo cara que está el agua Todas las semanas me llevan el agua con aumento Chicos, ¿qué está pasando? Esto, esto es cuando la haces completa Claro Y lo más... Ahora, ¿qué manera de utilizar bidones de agua? Claro, ¿y por qué no están tapados? Chicos, ¿por qué, ¿qué es la casa del sodero esta? No, no, me mi, parece gracioso A mí me, me parece recontra gracioso Pero la pregunta es, es la casa del sodero? ¿O le están caminando los bidones al sodero? No, bueno, dándole. Bueno, Chicos, son muchas conclusiones que podemos sacar ¿O no? Claro ¿Por qué decís, Rodi? No, a mí me encanta porque la hizo completa Se, se llevó era... puesto el, el, el, la, el vallado sí. Tiró el agua eh, Caminó dejó después dejó la por todo y de, el Y cemento. bueno, pero estaba pensando en eso ¿sabes? ¿Cómo hace? ahí que existir helicóptero? volvete por donde te caíste Eso también es cierto Volvete por el mismo lugar Y le hiciste daño de un lado Levanta para que te los bidones y... de paso Claro porque fíjate vos que va para el otro lado, ¿por qué? Claro. Claro, porque es buenísimo este video, chicos, para mí ya está en el top. Eh, esto es para Sebastián Sala, dice. A ver. Cuidado con... No, me dicen. Chicos, dice, cuidado con el vidrio, dice acá. Es para Rodri. Ah, es para mí. A ver. No es siempre, no siempre es tan bueno tener las ventanas limpias. Yo por eso las dejo sucias, directamente. <risa> es buenísimo. Porque se está riendo de otra cosa primero, ¿no? Claro, que salió mal el tiro. Parece que la chica de abajo se va a hacer pis. <risa> <risa> eh, es muy bueno si no fuera porque ya lo hemos pasado unas 20 veces menos Yo no o me acuerdo menos. de lo pasado. Ese le pasa por reírse, ¿no? No. Rodri, a mí me parece una genialidad. Es buenísimo. Es buenísimo. Perdón, Rodri. No. El... Claro. El primero es divertido, los dos que vinieron después. Sí. Muy bien. Excelencia. <risa> Aparte a mí me contagia la risa, chicos. Bueno, esto para quién es? le digo a la producción. Que me diga, porque yo voy leyendo lo que ustedes me para han mandado. Salas, ¿Esto será para Salas? Porque quedan dos más todavía. Do ah, el de Salas es el último. Uf. Ah, ya sé por qué. Ahora entendí. Bien. Eh, esto está dedicado a todos nuestros televidentes Dicen que gentilmente nos miran todas las mañanas eh, No siempre las mascotas Son felices con sus dueños ¿Mm? No se elige la familia Dicen, las mascotas no pueden elegir a los dueños Entonces eh, vamos a ver de qué se trata <risa> claro, están cantando los gastros Y el dice dice ¿qué? ¿Qué hago yo acá? A mí me gustan los rollings no, no, ¿por qué le hace eso? Claro. El perro es metalero en realidad. Y claro. dice, "Yo qué hago con esta familia?" Sáquenme de medio acá. Y va y le cantan en el oído. Ella, en cambio, me parece que hay cierta maldad, ¿no? Sí. Se está abusando. Son los Bastard Boys, ¿no? Claro. Chicos, muy buenos te recreo, ¿eh? muy bueno. De alto nivel. Le estás poniendo mucha onda, Bostano, también. De alto nivel. El sí. último se lo voy a dedicar a Fabián Cort, que nos está mirando sí. desde la República Federal de La Dormida. Bien tempranito mirando el presidente del Club La Dormida. Eh, para ello va dedicado a lo siguiente. Eh, este video es para Sebastián Salas. Eh, para Fabián Rodríguez, editor también de nuestro, de nuestro noticiero, que es eh, Hincha de San ya Lorenzo. Me gustó el, el título. Este, es Hincha de San Lorenzo y a mí me hace caro, yo ya lo conozco, chico, a mí ya me está claro. dando gracia automáticamente, porque es, el, es el viejo y querido gordo ventilador. Es posible que Agustina y Rodolfo no tengan idea de que estamos hablando no. y por eso lo vamos a presentar de esta manera. Y sentí que la hinchada gritaba ¡Salor, eso es un sentimiento! No se explica, se lleva bien adentro Por eso lo sigo a donde sea Yo soy ¡Se sí, sí, sí! no, vieron! ¡Se soy Fuerte, ¿no? el alma por los cielos ¡Qué extasiado, Moria! ¡Ay, mi De ventilador helicóptero ¿Qué te y sentí que la hinchada gritaba claro, Salores por eso le dice el gordo se ventilador pues miren cómo rebolea no, re no re se ha <ríe> pasado por mi... eso lo sigo donde Una mi... a dónde se la cara de moria chico me moria oh, sí sí fuerte ¿no? fuerte no me gusta el locutor las acotaciones son fantásticas qué moria el ventilador helicóptero <risa> ¿Saben qué es lo peor Ay, de todo esto, chicos? Que esto se hizo conocido porque lo capturaron justo ahí haciendo esa locura. Ya se... Debe tener por Me pasó a ir a Buenos Aires al nuevo gasómetro. Sí. Invierno. Y está este muchacho. Sí, se saca remera. Sin remera. Sin remera. Y está todo el partido. Quieren pero no, que, todo el partido que te, te diga un dato que te va a hacer enojar, va Es muy posible que viaje esponsoreado a Qatar. No, pero el gordo bueno, ventilador. Mínimo. Por, pero chicos, ¿por qué? Porque, por, ¿Esponsoreado por quién? Por alguna marca que ha visto que tiene éxito el gordo ventilador y claro, aparentemente sí. una marca de ventiladores lo va a llevar a Qatar. ¿Viste? Y hay que a veces no. decir, o sea, yo quise tanto mérito para ir a Qatar y el gordo ventilador va a ir a Qatar. Es, es la primera vez que veo a Moria descolocada, chicos. Sí, sí, el lago está sacado. <risa> sacar. Bueno, eh, desde mi humilde perspectiva... No, bueno, no, pará. Pará con el acá. gran... Excelencia Estuvo Yo, muy bien acá arriba, acá arriba Estuvo muy bien O oh, no, chicos A ver, Sebastián Yo quiero hacer ciertas apreciaciones Primero, los mensajes de la gente son filtrados por la producción Sí, es verdad O sea, ahí tenemos pero, un inconveniente Pero confía en la producción Fuera de eso, me parece que fue Pará, déjenme hablar Déjenlo no terminar, chicos, por favor, no la censura Me parece sí. que fue bueno Aunque, por ejemplo, los primeros tres videos eran para compilarlo en uno solo bueno, pero, Eran como cortitos. Pero viste, también. Y, y no, no no llegan tan... No estuvieron tan buenos como el mío. Bien, bueno. Pero está aprobado. Aprobado, aprobado. segundo o tercer puesto. Bueno, Agustina. Yo me gustó mucho el último. El del gordo ventilador. El del gordo ventilador, uh -huh. sí. Lo, lo aprobaría por ese. Lo que pasa es que, claro, en relación a los otros, fueron como, como cuantos, 20, 30 videos. Cuatro, cuatro. Este... No da te, para pareció probarlo. Largo, te pareció largo No da para probarlo completamente Bueno, o sea que sería que un... Un desaprobado Desaprobado, uh, qué duro eh, Rodolfo Brillante Brillante, dice Acá Rodolfo eh. Muy bien, o sea, para vos es el ganador Muy bien, mirá vos Bueno, vamos a ver qué dice la gente Mañana se presenta el campeón defensor Julián Chávez Pero si ya eh, se presentó Chávez Bueno, Cháver. pero es el campeón, ya te lo dije El campeón tiene doble chance El autoproclamado campeón defensor eh, se va a presentar aquí y vamos a ver quién finalmente gana el Campeonato Mundial del Recreo. ¿Y para vos está aprobado, Tano? Sí, lo dije desde un principio, para mí aprobado aprobado este, un recreo que ha logrado justamente tocar la parte más profunda de nuestro humor, ha sensibilizado, incluso ha bueno. movilizado las fibras íntimas de la alegría de cada uno de nosotros. Gracias a esta excelente producción.